Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traigo la historia de una persona que era totalmente pobre y sin embargo se volvió millonaria. Esto quiere decir que la pobreza es solamente mental y repercute en lo físico. Así que si te gustaría escuchar esta historia, acompáñanos. Leonardo del Vecchio, que amasó una fortuna de 19 millones de dólares, nació en 1935 en Milán, Italia. Su padre murió cinco meses antes de su nacimiento y su madre viuda, que no podía mantenerlo a él y a sus cuatro hermanos, lo envió a un arfonatorio. Con tan solo 14 años tuvo que trabajar en una fábrica para sobrevivir un hecho que sería clave en su futuro empresarial. Allí fue, fue aprendiz de un fabricante de herramientas especializado en hacer componentes de gafas, donde perdió un dedo trabajando sobre cristales. En pocos años comenzó a estudiar diseño industrial, por las tardes compaginándolo con el empleo en la fábrica. Y fruto de estas dos ocupaciones se apasionó por las montura de las gafas. Vio un potencial para expandir el mercado en esa industria y en 1961, cuando tenía 26 años, se mudó a Agordo, la capital de las gafas en Italia, con el fin de fundar su propia empresa, Lusoptica. En un principio, la firma se se centró en fabricar varios componentes de las gafas pero con el paso de los años cambió su idea para ser un fabricante completo pronto la compañía empezó a producir su propia línea exclusiva de gafas es dueño de algunas de las principales marcas del mercado entre ellas Ray-Ban y Oakley En mayo de 2015 el empresario anunció que le regaló 10 millones de dólares en acciones a sus empleados. La plantilla de la empresa estaba compuesta por 8.000 trabajadores, todos en Italia, por lo que, si la repartición es equitativa, cada uno recibió el equivalente a 1.250 dólares. Con este gesto quiero expresar cuánto me importan mis trabajadores, Realmente los considero parte de mi familia. Dijo el fundador de Lusatica. Bueno gente, como verán. El empresario, a pesar de que creó una fortuna. Y que sus comienzos fueron totalmente recontra pobre. Imagínense que fue abandonado por su propia madre. Pero... Fíjense que él, sin embargo, sabe sus raíces y de dónde vienen, que cuando en 2015 les regaló a sus trabajadores 1.250 dólares en aquel entonces, para que ellos puedan salir de su pobreza, y tal vez de esos 8.000 trabajadores, 10, 20 o lo que sean, pudieron usarlo para invertir y salir adelante. Y quién sabe si no se volvieron ricos algunos. Bueno gente, espero que les haya gustado la historia. Muchísimas gracias. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, activen la campanita.